¿Está ardiendo? Sí, por supuesto. Cuando la encontré, se había cortado en el brazo, lo que por sí solo no es preocupante. Pero también... atravesó un campo de anti toxicaria. El árbol de lupas. Un látex muy venenoso. Llevo administrándole antídoto... cada hora. Temo que puede necesitar otra dosis. Acabo de comprobar la caja. Está vacía. ¿Dónde puedo ir a por más? Tú trae un par de setas de la cueva y todo irá como la seda. En los acantilados del oeste. Búscalas. Gracias, doctor. Siento las prisas. No pasa nada. La chica debe vivir.